Durante 2020, 6 de cada 10 policías municipales de Puebla no estaban inscritos en alguna institución de seguridad social, por lo que no tenían asegurada atención médica, pensión o indemnización en caso de muerte. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la publicación Seguridad Pública, Justicia y Buen Gobierno de los gobiernos municipales del país. En los estados de Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Tlaxcala, también está desprotegido más del 6% de las fuerzas municipales y primeros respondientes. En el reporte, el Instituto dio a conocer que la mayoría de los policías municipales de Puebla ganan de 5 mil a 10 mil pesos. Otro 33.9% tiene un salario de 10 a 20 mil pesos, mientras que el 19.9% de los efectivos gana de 1.000 a 5.000 pesos mensuales. El 2.5% de los policías en corporaciones municipales tiene una remuneración mayor a los 20 mil pesos mensuales y el 0.2% labora como policía sin paga.